pasar con nuestro, dale las buenas tardes a nuestro compañero como todos los jueves, Ariel Núñez. Ariel, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, mi buenas tardes a todos esos fieles televidentes de este espacio Fiebre Deportiva, el número uno en deporte y todos los jueves, como de costumbre, hablando de baloncesto a nivel nacional e internacional y sobre todo, todo acontecimientos con el baloncesto a nivel local y regional. Hoy, como de costumbre, hoy tenemos unos invitados eh, un torneo que tiene más como 20 años, o es el número 20, que wow. se realiza en lo que es la Cruz de cenoví el torneo de la Interliga, que se juega en la cancha Anacaona. Tenemos una delegación de varios, varios jugadores y parte del de presidente de la Interliga, que está aquí con nosotros también, y parte de los equipos, que le vamos a dar la buena tarde. buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Buenas, eh, sí. buenas tardes. Queremos dar las gracias por la oportunidad a nuestro compañero Ariel King que también es parte de nuestro torneo Gracias por darnos la oportunidad de que este torneo se vea lo vean miles de personas Muchas gracias eh, Muchachos, ¿cuándo inicia el torneo? Bueno, el torneo inicia mañana El 5 de, junio, de julio eh, Mañana estaremos ahí desde las 6 de la tarde Quedan todos invitados Todos los televidentes que nos están viendo de San Francisco Pueden acompañarnos a lo que es el mejor torneo de cancha dura de la región Así es ¿Cuántos equipos estarán participando este año? Eh, estarán participando cuatro equipos, como siempre, tradicionalmente los piratas, los centinelas los cobrecaminos y los titanes eh, Ese es el modelo de, de nuestro torneo, cuatro equipos que siempre participan allá Y esperamos, como dice José, la participación de todas las personas que sean posibles Porque no se lo pueden perder así eh, ¿Qué tiempo que tiene el torneo? ¿Qué tiempo tienes realizándolo? Eh, bueno, el torneo tiene 20 años, desde el año 1999, tiene ya, como quien dice, viéndonos crecer el torneo, okay. porque si sí, no somos tan viejos, ¿verdad? Oh. Entonces, oh. ya ha pasado de generación en generación, y con Dios por delante, mañana comenzará el vigésimo torneo. Ok, eh, una pregunta, eh, ¿a quién está dedicado el torneo? Eh, bueno, está dedicado al senador Amilcar Romero. Ok, ¿y la copa no está...? Eh... No, eh. La Copa de la Interliga eh. La Copa de la Interliga, claro Si alguien me puede decir los horarios, cuáles días se estarán jugando A partir de qué hora Si se cobra entrada eh, Me pueden dar esos detalles para que todos los fieles televidentes de este espacio eh, Tengan conocimiento y asistan Porque sé que va mucha gente de San Francisco de Macorís A apoyar, y van de La Vega eh, Veo mucha gente de Tenares De Villatapia Que van a apoyar siempre este gran evento Sí, claro. El torneo eh, siempre empieza los juegos a las 7 y media de la noche. Más tarde a las 8. Eh, estaremos ahí atrasados, todos invitados, que nos acompañen por ahí. ¿La entrada, el costo de la entrada? La entrada son 25 pesos siempre, 25 porque eso pesos. es prácticamente un torneo familiar. Ok. Que va todo el mundo en familia y, y eso Muy es 25 bien. pesos para que todo el mundo entre. Si quieren mandarle un mensaje, a esa, esa camiseta que tiene eh, nuestro amigo y nuestro hermano Bolívar Vargas. Ahí está parte de... Ahí está parte de los patrocinadores... ¿En China? ¿Qué es eso en China? No, no, espérate, que eso, es, eso significa sentinela. Sentinela en China. Eso es japonés, japonés, japonés. japonés. Oh. ¿Te me entiendes? Ahí están los patrocinadores. Claro. ¿Más todavía atrás? Pues claro. se le pasa oh. a Tony Reyes. No. <risa> ¿Tienen más que Tony Reyes? <risa> Esto no. Muy bueno el apoyo no, ahí. No, espérate. <risa> porque ese es parte de nuestro equipo. Ok. Entonces nosotros somos una familia tanto... Dentro de la cancha como fuera, Muy así como son okay. nuestros patrocinadores. Okay. Somos familiares todos. Si quieren mandarle un mensaje ya a los, a los fieles televidentes para que asistan. Bueno, sí, queremos mandarle un mensaje a los fieles televidentes, también a las autoridades para que nos apoyen siempre en ese torneo, porque eso se basa eh, para uno tratar de que la juventud no esté en vicio ni en nada. Eh, siempre queremos que toda la, la, la, la gente, lo a la las autoridades que nos ayuden siempre, que nos vayan y nos apoyen. Okay. Que mañana estén ahí, que mañana es la inauguración. Y nada, muchas gracias por todo, Ariel. Eh, le habla, como le dije, no me di a... No sé? Soy José Orguín, el presidente de la Interliga. Eh, ah, sí. Fue un honor estar aquí con ustedes. Ariel, también tú, ya tú sabes, tú estarás por allá. Preséntelo, los muchachos, entonces le Claro. Bolívar Vargas. Mi nombre es Dalín Pichardo. ¿Y el licenciado? ¿Cómo decía el licenciado? Sí. Mi nombre es Emanuel García, vicepresidente, vicepresidente de la Interliga ah, Inter pues de No, pues nada muchachones, muchas gracias. Esperemos en Dios que mañana todo continúe y sea todo de bien de bien agrado para todos esos fieles fanáticos que van a este torneo. Al número 20 del torneo de la Interliga de la Cruz de Senovía en la cancha de a partir de las 7:30, Así que ya lo saben. Nos vamos a una pausa. pausa. Cuando regresemos estamos con los campeones Oiga eso, profesor, los campeones el del torneo de barrial, medio. la octava versión del torneo barrial. Bueno, ya estamos aquí de regreso en el número uno de Deportes, Riquelmi. Mira, aquí tenemos a nuestro gerente del año, que fue el gerente del año del equipo campeón. No fue porque el equipo sea campeón, él fue el gerente del año, sino por todo el trabajo hecho en lo que fue la serie regular, la semifinal del torneo barrio. Aquí tenemos al presidente de los campeones del club o del barrio Pueblo Nuevo, nuestro hermano Juan Liberato. Saludos, mao Muy buena tarde, Ariel. buena tarde Buenas colega. Ser, eh, me siento orgulloso de esa palabra donde tú me elogias como presidente de la zona norte con mi equipo Pueblo Nuevo, que lleva por nombre... Y es un placer estar en este programa a la disposición de ustedes. Vamos, eh, cuéntanos la, la, la experiencia. Eh, cuando usted vio que Pueblo Nuevo ya se acababa el tiempo y Pueblo Nuevo estaba celebrando que fueron ya campeones. Háblame de eso. Bueno, en primer lugar déjame decirte que yo tuve que subirme encima de una silla para ver los dos últimos tiros del FAO de, <ríe> de Debley a sí. Porque ni los policías me dejaban pasar. Ellos estaban tan entretenidos en eso, que la experiencia que te puedo decir es lo que nunca se había visto en un juego de baloncesto de un torneo barrial como este que ustedes organizaron. Que felicito al comité organizador y le doy su mérito por cómo llevaron la situación de un día como ese, que fue claro. muy, muy delicado por sí. la fanaticada que había. Claro. Yo me siento muy orgulloso eh, dándole, como siempre, la gracia a mi equipo y creo que en Pueblo Nuevo hay muchos jugadores para más torneos barriales que se aproximan. Muy bien, Mao. Eh, ¿Mm? Como comentábamos, el equipo de Pueblo Nuevo tuvo un excelente torneo. Incluso dominaron la serie regular con siete triunfos, me parece. Y se mantuvieron de una manera consistente en todo el torneo. ¿Tú como presidente cuál entiendes que fue la clave para mantener esa consistencia? Miren, la sinceridad es lo más importante que hay cuando uno dirige un equipo de de personas jóvenes, de muchachos jóvenes que quieren seguir adelante, les voy a hablar con sinceridad. Lo que fue la clave de que ese equipo llegara a donde está fue uno sobre amarillo. <risa> uno sobre amarillo que aparecían inmediatamente terminaba el partido. Eso lo motivaba a ellos a seguir hacia adelante porque entre mis jugadores hay muchos que son padres y que por negligencia o no sé qué, no tienen empleo, pero yo presente con mi sobre amarillo, ellos se motivaban y decían, Mao está con los sobres, tenemos que ganarle a Santa Ana <risa> eso, eso, eso, eso. Para ¿Tenemos, tenemos a Junior en el aire, tenemos a Junior desde Nueva York está en el, en el aire, saludo hermano hola, saludo saludos Mao. Eh, bueno, yo realmente no he podido ver el programa y voy a tener dificultad porque voy trabajando en el tren y Mau sabe muy bien que si se pierde la señal de la estación a otra. Pero solamente quería felicitarles, ya lo había hecho de manera directa y pública, pero no a, no directamente a ustedes. Así que, eh, a pesar de que terminó la serie final, le escribí un mensaje a alguno de ustedes, creo que eh, con más voz de ustedes, le escribí uno a Tumbrero. A... Pero de igual manera a todos los demás, los que están ahí, felicidades por el campeonato, eh, que el próximo sábado ustedes vengan una caravana, eh, que tengan el cuidado, que la policía, así como los cuidadores del torneo, también puedan garantizar el eh, traslado de ustedes en, un barrio, en, su, en su mismo barrio y si quieren a otros, tienen todo el derecho, también lo puedan hacer con seguridad. Con relación a, a, a lo que, como terminó el evento, yo creo que eran los dos equipos que desde la serie regular se veían con mayor probabilidad de ir a la serie final. Yo lo comentaba mucho con Ariel, lo que pasa es que directamente, eh, no me gusta a veces involucrarlo tanto, porque él hace un trabajo demasiado responsable a veces puede malinterpretar, sobre todo lo, la gente que tiene la maldad en su corazón, como hay en el grupo de nosotros, hay gente eh, de los que estamos manejando el tipo, son malos, gente mala. Sin embargo, Mao demostró muchísima humildad y responsabilidad. Eh, felicidades más, ya nosotros terminamos también de cumplir ayer, eh, se le envió el libro Sí, buenas. Se nos fue para se, eso. Se le cayó la señal. Pasa que en ven el tren seguro se cae. Vamos a hablar los muchachos. Aquí tenemos nuestro dirigente. Permíteme un segundo, sí, Ariel, que no quiero que eso se me vaya. Déjame decirte que yo felicito a ese caballero, a Junio Matrillé, porque Junio Matrillé a mí siempre me decían las cosas que él sabía que iban a pasar en los Juegos. Y creo que compartí con él en par de juegos, tomándonos una cervecita, compartiendo como amigo. Yo felicito al Santa Ana, porque eso nada más no fue un juego de Pueblo Nuevo. Eso fue un juego de dos equipos que en la cancha se demostró que son dos equipos ah, sí. de caballeros. Claro, ah, sí. eh, al Santa Ana lo felicito por ese juego, y a Junior Madrillé como gerente de ese equipo. Eh, Le guardo mi respeto y que sepa que él a mí es una persona especial para mí. Así es. Mira, aquí tenemos a los muchachos. Aquí tenemos a nuestro dirigente, que fue Jan Camilo, junto a su asistente del primer día que entraron a la cancha San Martín a dirigir al equipo de Pueblo Nuevo, nuestro amigo y hermano Luis. Eh, háblame, Jan, de, de la experiencia que tuviste en este torneo, este campeonato. Estuviste el primer año de Pueblo Nuevo, estuviste con Pueblo Nuevo el primer año que ellos debutaron en el torneo. Y háblanos ahora tú con la victoria, háblanos de eso. Muy buenas tardes, gracias por la invitación a este programa, el programa de Juno Matrillé. Eh, yo me siento muy bien con el trabajo de los muchachos. Como tú resaltas, yo trabajé el primer año que por nuevo bajó a lo que fue el torneo barrial. No tuvimos una buena participación, pero sabíamos que teníamos siempre el material para hacerlo. Ahora retornamos con un buen grupo, una buena mística, se trabajó lo que es... Eh, eh, el aspecto psicológico lo que es físico con esos muchachos y por eso logramos lo que hoy estamos por aquí presentes con el campeonato muchas gracias, tenemos a Yuno ya en la línea otra vez saludos hermano. bueno Mau, solamente escuchaste a ti porque ahorita solamente decía que igual que usted, nosotros eh, nos sentíamos muy bien ¿qué? tenemos problemas con la, la señal si sí, buena bueno, está la señal, que, to... Martín, okay. que también hicieron un trabajo eh, incomiable. El torneo estuvo en la línea, el torneo estuvo en los finales segundos para cualquiera de los tornados. ¿no? Así que, más felicidades. Lástima ¿no? que no pude estar ahí cerca de ti en los últimos dos o tres juegos. Compromiso de salud, sobre todo, que me ha traído a Estados Unidos rápido de nuevo. Pero esperamos estar allá. El sábado no a acompañar en la caravana. No voy a ser como el dirigente mío, que tú me vas a celebrar contigo después que perdiste. Pero yo, imagínate, El que quisiera acompañarte lo haría después. Nos tomaremos una taza de café. Yo pues lo voy a hacer coger para allá arriba. Eh, caramba. Ya, ya, profesor, sí, está no, bien. Está no, está bien, profesor. Lo llevaron, fue. Lo llevaron, amarrado, con una escopeta. Una <risa> Felicidad. Ustedes, un abrazo para cada uno. Muchas gracias, hermano. Eh, aquí tenemos el mejor del mundo ay, ay, ay. Espérate, es. tranquilo No, no, no, no me lo enfoco todavía Tranquilo, tranquilo ay, ay, ay, suave. Tranquilo, suave, llévamelo Óyeme Ese señor Vamos a un pané aquí, Camila Por favor Todos los días me llamaba Que tenía que depositarle algo Porque llevaba 300 y 500 Gente a verlo a él Óyeme eso A verlo a él Y y yo creo que es verdad. Sí, sí, sí. El mejor del mundo, campeón en el barrial. Mucha gente dudaba que decía que gane en el barrial porque gane en Madeja, gane en Cabonabo, gane en Jaya, gane en Máximo Gómez en el 27. No hay que hablar. El hombre ganó en el barrial. Jesús López, el mejor del mundo. Saludos, Jesús. Primera, buena, buena tarde. Un saludo a la gente por lo nuevo que me están viendo desde allá. A todos todo, les solto. que la caravana es el sábado... A las 5 de la tarde Tengamos tres puercos que me lo oh, a seis. Oh. Hay una de este invitado También Y 10 cajas de cerveza Yo lo que quiero es que a las 5 de la tarde Todo el que sea de pueblo nuevo llamado pueblo nuevo Rabo Chivo, Capacito Que vayan a apoyar a todo el mundo eh, ¿dónde los, será? ¿dónde será? No todo el mundo que vaya a apoyar Que eso es una invitación que los hace Mao Liberato, Mao. 10 cajas de cerveza y 3 puercos Para el sábado a las 5 de la tarde Partimos de la calle Ingeniero a la calle Ander Primo Vayan a apoyarnos eh, eh, ¿Cómo te sentiste al eh? tener este campeonato, una buena serie? ¿Cómo te sentiste? Dí, háblanos de eso. No, yo me sentí, el torneo más de corazón que yo jugué fue este, porque tú sabes que yo he jugado en Madeja, en Haya, en Senoví, en Castillo, donde quiera que yo voy, tú sabes que siempre tú lo has dicho, gané el otro año nueve torneos pisados, Así es verdad. Y el torneo más importante que yo quería ganar era este, para demostrarles que da mano en canchadura. En Tabloncillo también está, tengo talento. Es verdad, Ahí está. Eh, eh. Aquí tenemos a, a Reini también, que fue otro de los, de los participantes. El armador del equipo por lo Nuevo, que también, como una vez lo dije en el programa, le dije a Junior, hay que mencionar a Reini también. Mencionamos Deble también, mencionamos al coreano también, eh, Jesús también, pero hay un jugador que poco a poco ha creado su nombre, que es nuestro amigo Reini Gutiérrez. ¿Cómo te sientes, Reini? Me siento bien, muchas gracias por la invitación. Y fue un torneo muy difícil para mí porque llevaba una carga a la defensiva. Total, pero nunca me rendí, siempre positivo, Vieron una cuanta, ¿sabes?, una pequeña baja, porque tuve un golpecito en la rodillas, pero yo dije, confíen en mí que vamos a terminar este torneo y darle este triunfo a Pueblo Nuevo, que tanto nos apoyó. Así es, muchas gracias. Tenemos a Eduard, que está en su casa, una pieza clave también. El año pasado estuvo con Capacito, este año con Pueblo Nuevo, en todo Tiro de Hombre. En la cuatro, línea de tiro libre hay cuatro, cuatro sí. Cuatro. cuatro tiros que valieron más de 10 mil pesos. Yo me imagino que ese sobre no, no cabía, porque el sobre... Llegó lleno, llegó lleno. Eh, háblanos, Eduard, sobre tu participación en esta gran final. Eh, Hasta en dos finales consecutivos. Estuviste sí, el año pasado. Eh. el otro año tuvimos con Capacito y este año con Pueblo Nuevo. Y la segunda fue la vencida. Pudimos lograr el campeonato y sentimos demasiado bien. Eh, con este equipo, con cada uno de los muchachos eh, de Blake que está en casita que está un poco enfermo pero desde aquí te mandamos saludos y excelente torneo hermano Brian fue una sensación en el último juego no habla o sea, el ey, ey. profesor tiene que hablar y tanto que habla en la calle habla con los árbitros, habla con el dirigente con el fanático, hace una seña para arriba y aquí en la televisión no quiere hablar una buena actuación de Brian Mau eh, eh, eh. Yo quiero decir algo que hay que mencionar a los pues, presidenadores de Nueva York, que no lo mencionamos. Lo dale, dale. A los presidenadores de Nueva York que nos están viendo de vivo, en vivo, Guaro Bujía, que es muy amigo de Ariel, yo, no sí, se, yo, Inocencio yo. Cruzeta Minín, Don David y Amado Curi, Amado Curi, manda la vaina para el domingo, <ríe> para el sábado. Mira, eh, eh, aprovechando que me den un minuto, si es posible, aprovechando lo que dice Chu, eh, yo quiero darle la gracia Ariel Marte, un buen muchacho de de la, de, la, de, Haya, de, joy, de la Joya, que es un candidato a regidor con mucho potencial. Eh, esa persona a nosotros, económicamente nos ayudó bastante. También a la compraventa Abay, Alexander. Alexander dijo presente. Y una cuantas personas que contribuyeron en lo económico con Pueblo Nuevo. Amado Curi se portó en los últimos Juegos. Queremos también felicitarle porque dijo, Mao, Pueblo Nuevo no se puede quedar sin mi aporte. Eh, de todas formas, un millón de gracias a todos los colaboradores que hicieron posible que Pueblo Nuevo hoy tenga este trofeo. Y gracias al comité organizador, principalmente a la figura de Carlos Negrín, que aportó después que ganamos, escúsenme, Mao, 10 cajas para Pueblo Nuevo. Así Usted es, es una persona que contribuye con el deporte, no por la bebida, porque estuvo presente. Sí, es. Carlos Negrín fue una de las piezas clave como presidente de ese comité organizado del Teto Nueva Ría, que fue todo un éxito. Eh, el próximo jueves yo voy a traer unas imágenes de cómo estuvo San Martín, que estuvo a casa a llena casa y su llena. historia. San Martín y su historia en entrada en persona dentro de la cancha tú sabes Ariel que yo comentaba eh, con Gira el pasado martes después del juego que independientemente del resultado de que haya ganado por lo nuevo una victoria muy merecida pero para mí el principal ganador en esta ocasión fue el baloncesto Así con el la gran, la gran apoyo como tú dices sí. de la fanaticada me acordó a los tiempos de San Martín y Duarte, Duarte sin sí. el pabellón. Para o sea, terminar que... Jesús López, ya lo tengo. Antes son. que se vaya, vamos a ir, lo único que, que, por la victoria que ganamos. ¿Cómo, cómo le digamos a Los sobrecitos. Los sobrecitos. Los sobrecitos. Están llegando ya. <risa> Muy bien, entonces, señores, agradecerle a los muchachos de, de Pueblo Nuevo que estuvieron por aquí en el día de hoy, felicitarles, y reiterar la celebración el próximo sábado, ¿verdad? El sábado a las 5 de la tarde. El próximo sábado a las 5 de la tarde. Está invitado, está invitado. Andrille, sí, para ahí, sí, tres sí, bien, gracias, gracias. Longa, ahí. ¿Tenemos, ahí, tenemos, ahí? tenemos para allá grabando y tirando la imagen. que total. Cuchillo, un cuchillo, llevo un cuchillo. Muchas gracias, mis hermanos, y gracias a todos esos fieles televidentes que nos siguen jueves tras jueves en este espacio Fiebre Deportiva el número uno en deporte, el jueves, te vamos a traer la, la celebración, imágenes de lo que será el campeonato o la celebración del equipo de Pueblo Nuevo en el octavo torneo barrial de San Francisco de Macoria. Así que ya lo saben, muchas mucha, mucha bendiciones para todos y nos vemos el jueves. Fue presentado por Asociación Duarte. Adaptados a tus necesidades.